Lectoescritura. Los cuatro años de edad es el mejor momento para que tu hijo empiece a escribir, por lo que en preescolar seguís estimulando las habilidades que lo preparan para alcanzar esta meta. A través del juego se ejercita su capacidad visual, auditiva y motriz, que son la base principal para el proceso de la lectoescritura. Un aspecto muy importante a esta edad es el que tenga un lenguaje bien desarrollado, por lo que se debe seguir ejercitándose para que logre enriquecerlo al máximo, para que al final de esta etapa, poder dar a conocer los sonidos de las letras y sus trazos. A los seis años, termina el periodo sensorial. Leer y escribir son los pilares sobre los que el aprendizaje se construye en la escuela y a lo largo de la vida. El niño ya sabe hablar cuando llega a la escuela primaria. Ahora lo que tiene que aprender es la representación gráfica de ese lenguaje. Si todo transcurre bien, a los seis años de edad, un niño ya debe saber escribir. Sin embargo, algunos niños a esta edad no saben escribir porque presentan algunas dificultades, por lo que es importante continuar utilizándolo algunos de los métodos y actividades que realizó en preescolar para que al ejercitarlas, logre dominarlas totalmente. A esta edad, el niño tiene una imaginación grandísima y podemos aprovecharla al máximo. Maestros y padres de familia debemos colaborar para evitar que los niños muestren apatía hacia la escuela por presentar dificultades a leer o escribir y utilizar su imaginación para atraerlo a ella.